que empezó como reivindicación Acabó como otra forma de religión Ya no se trata de ser libres Sino de entregar tu corazón Amordazar la razón que una vez fueran lemas y consignas ahora son dogmas de la fe más viva antes consistía en aunar voluntades ahora se trata de someter y entregarte tantas veces La misma historia buscar enemigos para mayor gloria conseguir victorias y que gire la gloria a quien le importa la verdad, a quién le importa. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa la verdad? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? grupos avanzan a la velocidad del más lento. Odios oh, y resquemores enturbian los progresos. Vuestros hijos os pasarán por encima y vuestra soledad os hará compañía. Tantas veces ha llovido es la misma historia, buscar enemigos, para mayor gloria. Conseguir victoria y que la el noria. ¿A quién le importa la verdad? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa?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 Get yeah. yeah.